Bueno pues bienvenidos, eh, somos jueves Ay. Bueno pues bienvenidos, somos lunes, y ya llevamos unos 3 días de cuarentena Y hoy os voy a explicar un poco lo que se va a hacer durante la cuarentena Que básicamente es una rutina normal y corriente Pero un poco adaptada al horario de no poder salir Y bueno, como es lunes y si soy vegano, hoy me toca tomarme la B12 Y bueno, os enseño un poco cómo es el proceso Básicamente coges la B12, la cual aquí abajo abajo de la lengua, te estás 5 minutos así y ya está, y bueno, eh, vamos a pasar Son aproximadamente las 7-8 eh, y vamos a pasar a, a la siguiente hora, bueno, soñar a las 8 y olvidar mis pelos. Eh, Ahora lo que solo hace es básicamente eh, aprender por mi propia cuenta cosas que me interesan y, Ahora mismo estoy en el curso de Empresas Aprendiendo de Silex Que estoy eh, aprendiendo un poco como son las empresas Digamos un poco el emprendimiento, ¿no? Entonces os un poco por aquí Como podéis ver aquí hay diversos cursos Si bajo hay más yo estoy haciendo ahora mismo este de Silex Este de Silex de, de Y la verdad es que está bastante bien Y eso es lo que suelo hacer a estas horas Al principio de mañana Empezar el día aprendiendo mucho y bueno, pues una vez ya he terminado de estudiar un poco, de aprender un poco, que son aproximadamente las 9 y media, he estado una hora y media aprendiendo, ahora toca aprender más, pero leyendo. Y ahora mismo me estoy leyendo este libro de Desata Giantini del Centro, y es que la verdad es que me está gustando mucho. El... Me lo empecé a leer aproximadamente hace un mes, y, y siempre leía, siempre leía, y luego me. me... Fui a la biblioteca de aquí de mi ciudad y alquilé el, el libro de Padre Rico, Padre Pobre y ya me lo he leído y la verdad que me ha encantado, o sea, os lo recomiendo 100%, tiene unas 274 páginas aproximadamente y te enseña un montón sobre, el, sobre la vida y en general también sobre el emprendimiento y este libro es psicología pura y va super bien. Ahora mismo estoy ya casi por el final. Me quedan unas 100 páginas. Lo voy a leer y vamos a dar. Bueno, pues ya habría terminado. Estoy aproximadamente unos 20 media hora leyendo y luego vamos a ver qué nos toca hacer. Porque es que ahora mismo no tengo muy claro qué hacer, ya que como no nos dejan salir de casa pues es un poco complicado, por ejemplo, salir a caminar y escuchar podcast, pero por ejemplo, puedo hacer escuchar podcast mientras estoy haciendo mira eh, estoy organizando el curso que haré próximamente, que ya os comentaré más de qué va y tal y haré una prepeta para aquellas personas que estén muy interesadas en el curso. Bueno, nos vemos en un segundo, pero para mí quizás son una hora. Bueno, pues al final lo que he decidido hacer es básicamente empezar a editar este vídeo, estoy importando aquí los vídeos y tal, para así empezar a, a editarlo y tenerlo listo lo antes posible. No sé qué día lo estaréis viendo, yo creo que el miércoles más o menos ya lo tendré listo, o incluso el martes, pero bueno, vamos a ello. Vale, pues ahora me voy a poner a editar y vamos a darle caña. Vamos a estar un ratito y vamos a ver qué podemos hacer. <música> de que como es un nuevo programa de edición aún no estoy muy acostumbrado y entonces me va a costar un poco pero estoy dando lo, lo mejor de mí para poder hacerlo y bueno voy a seguir un poco acreditando más o menos sobre las 11 pararé y a ver qué hago luego Así que nos vemos en un segundo. Bueno, pues he terminado por aquí de editar. Eh, me he estado aproximadamente, como veis ahí, una hora. No se enfoca. Ahí, perfecto. una horita. Y está quedando bastante bien el vídeo. Bueno, ya lo estoy haciendo de hecho ahora mismo. Y espero que os esté gustando. Y ahora lo que vamos a hacer es que tengo bastante hambre, así que me voy a preparar la comida. <música> Os pues toca comer, son aproximadamente las 12 y hemos hecho aquí un poquito de soja texturizada, eh, patatas y verduras que están muy rico y muy sano y la verdad que contra el coronavirus va muy bien. Y bueno... Una vez ya he comido, pues ahora lo que tocaría básicamente sería seguir editando el vídeo y luego me pondré a hacer deporte. Así que vamos a ello, vamos a darle caña a que este vídeo tiene que estar para mañana o para el miércoles. Bueno, pues ahora tocaría básicamente hacer un poco de ejercicio. Eh, vamos a darle caña, vamos a ver qué toca hacer hoy, hacer flexiones abdominales y todas esas cosas. Y vamos a ello, ¿no? Vamos allá.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 le estoy dando mucho al pino y me ha saliendo últimamente bastante bien, así que vamos a seguir dándole caña que este coronavirus no nos pare. But Y pues bueno, eso ha sido un poco lo que he hecho de deporte, no lo he enseñado todo, porque tampoco podría estar todo el rato enseñándolo, pero más o menos eso es lo que se hacer, hay muchas más cosas, pero eso da para un vídeo entero, si queréis de un vídeo de eso, dejadme en los comentarios y dejad un pedazo like, y ahora vamos a ver qué nos toca, eh, no lo tengo muy claro, pero bueno, son casi las 4 o 5 de la tarde, y aún nos queda mucho de ya vamos a ello. Y pues bueno, son ahora las 7 y toca cenar mientras estoy aquí siguiendo con el curso de Emprende Aprendiendo. Y vamos a darle mucha caña. Y el día se está acabando. Recuerda que si te gustan estos vídeos, puedes dejar un pedazo de like y suscribirte, que estamos a punto de llegar a los 800 suscriptores y me haría mucha ilusión. Y antes de terminar este mes, me gustaría también llegar a los 100 seguidores. Pero es muy complicado, pero voy a intentar. Pues bueno, yo ya me voy a dormir, son aproximadamente las 9 de la noche. Me voy a poner ya lo que viene siendo la ropa Para así poder estar durmiendo plácidamente Entonces espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que dejáis un pedazo de like Y os suscribáis y que compartáis con vuestros amigos y amigas este vídeo Dicho todo esto me podéis seguir también por Instagram Que soy muy activo y os puede molar mucho el contenido que subo por ahí Que es básicamente de desarrollo personal y productividad Y también hablo sobre temas del organismo y deporte Bueno, yo me voy a ir a dormir Espero que tengáis un gran día y nos vemos otro día más. Adiós.